Instamos a que se haga un programa comunitario de atención y detección de las situaciones de personas mayores en soledad no deseada, que se coordine con los diferentes servicios y resto de agentes de los barrios. Hablamos de los centros de salud, hablamos de los comercios, el pequeño comercio que, como se ha demostrado en la pandemia, ha sido fundamental para poder responder y detectar estas situaciones de posible soledad, los colegios diferentes colectivos, asociaciones, las redes solidarias de los barrios que han funcionado durante esta situación de pandemia cuando ninguna administración fue lo suficientemente rápida en un primer momento para dar respuesta o también, por ejemplo, dispositivos tan importantes como las farmacias, donde sabemos que mucha de esta población mayor de 65 y de 85 años acude con regularidad puesto que tiene medicación pautada. Y también… Planteamos en la moción la reapertura inmediata de los centros de personas mayores. Como os he dicho anteriormente, más de un año cerrados. Sabemos que están equipados con las medidas necesarias sanitarias de prevención del riesgo de contagio, tienen pantallas, mamparas, sabemos que está señalizado con aforo. Estamos viendo que el Gobierno de Aragón, paulatinamente y de una manera escalonada, está abierto habiendo centros y además no entendemos cómo estos centros de personas mayores, que son un punto de referencia y de relación, ahora mismo no se están abriendo, teniendo en cuenta que hay espacios como los deportivos en los que sí que se abren y se pueden hacer actividades, por supuesto, con el aforo determinado o también actividades senderistas en la naturaleza, etcétera, que entendemos que ahora mismo es una necesidad. Porque si a todos y todas nos está costando esta situación de pandemia y no tener vínculos de relación como quisiéramos, en algunos casos, las personas mayores, evidentemente, y las personas mayores solas están siendo una población diana.